Hay gente que no le gusta que la toquen Y yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Hasta hay un meme que habla de eso Se divide en cuatro, se divide en tres, no importa Es extraños, conocidos, amigos, y amantes, novios, lo que sea y, y el cuerpo de cada uno se divide en colores En no me toques, te voy a matar, te voy a destruir En no, en qué, en, en qué es eso, en ok y en, oye, sí, tócame, papito. Así. Así está dividido. Primero vamos a hablar de los extraños. Nadie te puede tocar. Nadie. Nadie. Si llega un extraño y te toca el hombro y dice... Oiga, oiga, ¿usted me puede decir o ¿no está...? Me, me tocaste. Si sí, es que yo quiero saber dónde traer. Me tocaste. Te voy a matar. Te voy a destruir. No, si es un extraño, quiere saber información. ¿Y, y, ¿Y qué hay de la policía? Usted está arrestado. Me tocaste. Te voy a matar. Te voy a destruir. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero, pero por qué? Bueno, hay unas excepciones. Como la gente que, pues, nadie la puede tocar. Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir. ¿Eh, eh, eh? ¿Quién dijo eso? Y hay ciertas personas que, pues, los negros no las pueden tocar. Oye, mi negro, ¿cómo está mi negro? ¡Eres negro! ¡Me tocaste! Oye, pero qué oscuro. Y el que sigue son los conocidos pues los conocidos los, son los conocidos los conocidos te saludan te abran Ay, ¿cómo ya, ya, ya, ya. pero no te pueden tocar el cabello ¿por qué los conocidos no te pueden tocar el cabello? ¡pero es que es cabello! no porque es mi cabello mi cabello no el no cabello no tiene nervio el cabello es cabello no mira hay gente desconocida que se acerca a mí y me dice Oiga, le puedo tocar el cabello. Yo le digo que sí! No voy a decirle. Oiga, tú tienes semen en la mano! ¡Tienes semen en el Q! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Y los amigos, los amigos te pueden tocar eh, un 50-60% de tu cuerpo. Pero, ah, no te pueden tocar la puntita de la oreja. Imagínate que estás en clase y. ¡Oye, oye, qué hecho! Y te toca la puntita de la oreja Chingada madre Oye, me tocaste Ves que yo quería saber que Me tocaste, te voy a matar Te voy a destruir No, no entiendo ¿Por qué no te pueden tocar la puntita de la oreja? Si es que es la oreja Pues que es la oreja Es que es la oreja No importa, es un accidente pues, Y luego sigue el amante El novio hay unas personas que sí le ponen todo de sí Tócame, tócame Pero están las reservadas Hay las personas reservadas Que pintan todo de rojo excepto sus partes íntimas Pero no como la Guadalupe La Guadalupe, ella se pinta todo de tócame Pero la Pusicita y las Chichichitas No se las puedes tocar Pero ella sí te puede tocar todo y tú le tocas... Y se enoja. ¿Qué es eso? Pues que... tú me tocaste. ¿Ves que yo soy mujer? Uy, yo, yo soy hombre. ¡Ah! ¡Eres hombre! ¿Y por qué yo soy mujer no puedo? ¡Ah! ¡Machista! ¡Arriba el feminismo! ¡Arriba las mujeres! ¡No! ¡No, no, no! Y hay otras, hay otras personas que igual no le puedes tocar la puntita de la oreja. Están ahí en el medio dándose rico. Y de repente te toca la oreja. ¡Sí! ¡Me tocaste! Eh, sí, yo te toco, yo te toco todo lo que quieras. ¡Te voy a matar, te voy a destruir! ¡No! ¡A ah, su madre! Todos ustedes están mal. Y algunos hombres, quién sabe! De seguro, a todos les gusta que todos les toquen el picho! Ay sí, tócame, tócame, tócame, tócame... No, Ay no no no, no no, no te voy a tocar el pito! Ay sí, no te conozco! Tócame el pito, tócame el pito! Está mal! está mal, esto, esto está mal! Bueno señor, usted me puede decir dónde está él? No, tú vas a decir nada, tú vas a matar, tú esto, esto, está mal!